¿Llegará él, tío? Sí, sí. sí. Y mira otra vez. Mírame en medio. Sí Buenísimo. Qué golazo. Guau, tío, no puedo jugar aquí, eh. Se me está hundiendo el sofá, pero que. Buena, chavales. Joder, va a ser... ¡Ah! Qué Buen golazo. Señor, qué golazo. Buenísima, buenísima. buenísima. Yo estaba ahí, digo, tío. tío va. No, no era para ese. Buenísimo. Pero buena. Qué golazo. Y no, y no, era para el amarillo, eh. Era para, para el este. Es que no me está entrando nadie, tío. ¿Qué, buena! Golazo. Qué golazo. Sí, go. ¿Habéis visto el rato que he estado corriendo sin que nadie me moleste? Eso es lo que no pueden hacer. Eso es lo que no puede pasar, chavales. Puto Raihard, tío. ¿Qué hace? Tuya, tuya. <risa> Madre mía. Toma. madre mía, madre, madre mía, madre mía. Ha chutado dos veces al aire el cabrón. Buena, no, qué buena. No. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Qué vale. grande. grande, grande, grande, grande. Tranquilo, ¿eh? Esa es, ¡Wow! esa es, esa es, esa es. Qué bueno. qué eh. golazo, qué golazo. ¿Cómo Qué, qué buena. buena. Fernando Torres, chaval. Un cambio. Hacen la manga mandado. Qué Maro. visión, tío. Buena. Buen pase Tomás. No, no, tío mío. Sí. Qué buena. Oh, qué buena. Buenísimo, qué golazo. Qué golazo, tío. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves Solo. lo que digo Solo. de Lukaku? Solo. Olé, bueno, ¡Ves lo que digo buena. de Lukaku, coño! ¡Mira, mira la banda! ¡Qué Uah. bien! ¡Qué bien! ¡La pongo, eh! ¡Oh, ah. oh qué pena! ¡Tuya, tuya, tuya, eh! Bu Bu bueno. Sí. <risa> ¡Qué grande! ¡Mira la banda! ¡Qué cabrón! ¡Qué golazo! <risa> <risa> Qué golazo. Mira, nos hace ir detrás. Anda, que le den por culo. <risa>